Hoy vamos a hablar del Mini 2 de DJI y de su capacidad de tomar fotografías esféricas 360 como esta de Montreal en Hora Azul. Antes de hablarte de por qué este dron es destacable para fotos panorámicas, quiero contarte de mi nuevo curso, Fotografía Aérea 360 con Drones, en el que te enseño paso a paso mi flujo de trabajo para que tú también hagas fotos aéreas espectaculares con tu dron. Te muestro desde el RAW hasta el archivo final publicado con todos los trucos que utilicé. Este curso lo puedes comprar de forma independiente con acceso vitalicio, pero si te vuelves mecenas o patrono de este canal, lo tendrás dentro de todos los beneficios adicionales. Ahora sí, vamos a las ventajas del Mini 2 para fotos panorámicas. Primera característica notable, obtendrás las fotos en RAW. Esto es muy importante y es la razón por la cual deberías decidirte por el Mini 2 en vez de la versión anterior donde solo podías tener el JPG. Bien, en los primeros vuelos tuve una mala experiencia con los RAW. En las imágenes aparecía este extraño fenómeno. Aparecía una diferencia en la foto que hacía simplemente inadmisible esta imagen. Pero solo aparecía cuando tomaba la esférica en RAW en el modo 360. Fue cuestión de pocas semanas hasta que DJI lo arregló en alguna actualización del firmware. Por eso, si compras este dron, lo primero que deberías hacer es tenerlo actualizado, para que no te pase esto. Tener el RAW te dará el poder de la edición. Mira una escena como estas en el antes y el después. Así que asegúrate de tener activada esta opción, entrando por el menú de los tres puntitos y luego en Cámara. Ahí ajusta el formato a JPG más RAW. Y siempre asegúrate que esté activo en este indicador de acá. La siguiente ventaja del Mini 2 frente a la versión anterior es el modo de captura panorámica 360. Si lo activas con un simple botón, el dron DJI hará todo el trabajo de toma esférica con un nivel de precisión estupendo. Nota que en caso de no contar con este modo, tendrías que hacerlo con otra aplicación como Litchi, que ya tiene compatibilidad con el Mini 1. Pero realmente, si ya tienes esto incorporado nativamente en el Mini 2, úsalo sin temores, en especial porque notarás que puede ser más rápido y preciso que hacerlo a mano. El promedio de toma automática es de 1 minuto con 50 segundos. En términos prácticos, con una batería podrías hacer 10 fotos panorámicas 360 con total tranquilidad. En otras palabras, en el bolsillo te cabrá la energía suficiente para 30 panorámicas aéreas 360. El modo automático nos lleva inmediatamente a la siguiente razón poderosa que puede pasar desapercibida para muchos, y son los metadatos. Mira este detalle. Si abro una de las imágenes que forman la fotosfera en Photoshop, Puedo ver el contenido de los metadatos accediendo al menú Archivo, Información de Archivo, y luego Datos sin Formato. Quiero que observes con atención esta metadata. Contiene los movimientos del gimbal, el jaw, el pitch y el roll. Y esto me pareció lo más interesante de todo, porque al tener esta información, en el momento en que montamos todas las fotos en un programa de costura como PTGui versión 12, serán interpretados automáticamente. ¿Y esto para qué puede servir? Bien, cuando a un programa de costura como PTG le suben las fotos que forman una panorámica él debe pegarlas analizando los puntos de control que hay en el área de solapamiento entre cada una de las fotografías. Pero hay ocasiones en que esos puntos de control son difíciles de establecer. Por ejemplo, cuando vuelas sobre el mar o sobre lagos, vas a tener un pegado más difícil. Resulta que con la metadata del Mini 2, un programa como el PTG-12 sabe con exactitud la posición de cada una de las fotos que componen la panorámica, ¿eh? lo que va a agilizar el pegado y lo hará más exacto. En otras palabras, estaríamos utilizando la técnica del PAPI Wizard. De esto te hablé en este episodio que te dejo acá. Finalmente, creo que es súper importante mencionar el tamaño del archivo final porque no está nada mal. Mira, un equirectangular tomada con el Mini 2 queda de 18K, es decir, un poco más de 18.000 píxeles de ancho. Nada mal porque con mi cámara de 36 megapíxeles, la DSLR Full Frame, obtengo imágenes rectangulares de unos 11K. Muy bien, a modo de resumen te diré que hacer una foto 360 con el Mini 2 te permite obtener archivos en RAW, hacer las fotos 360 de forma programada con un solo botón, generar metadatos de posición de gimbal, pegar fácilmente en PTGui, crear X rectangulares de 18K, usar 26 fotos RAW por cada esférica, tardar tan solo dos minutos en la toma de una 360 entera, tener una capacidad de poco más de 30 fotoesferas con estas tres baterías, de las cosas que no me gusta del Mini 2, te mencionaré estas. No es posible hacer HDR en el modo de fotografía panorámica 360. Bueno, en realidad, el modo HDR sí hay, pero no es compatible con el modo de, de panorámica 360. Así que si necesitas hacer HDR, debes tomar la foto 360 manualmente y hacer los giros de forma manual. Eso no es práctico. Otra cosa, no tiene todos los sensores que tienen sus hermanos superiores, como los Mavic, pero bueno, es comprensible debido al precio, aunque estoy seguro que en próximas versiones van a incorporar algo así. Y algo más, en mi Phantom 3 ya estaba acostumbrado a sacar exposiciones largas, de 2 segundos, sin ningún tipo de trepidación. O sea, me salían súper bien. Mira estas fotos, son hechas con Phantom a 2 segundos. Pero en las pruebas que hice con el Mini 2, aunque algunas fotos pueden salir bien, alguna te puede salir trepidada, y si una foto de la panorámica te sale mal, perdiste todas las demás porque será una foto defectuosa al final. Ah, y tampoco esperes mucho de la capacidad de respuesta del ISO. Con ISO 800, en mi concepto es una foto inservible por el ruido digital que genera. Así que si vas a hacer fotos en hora azul, no te confíes y no dejes oscurecer tanto. Intenta no exponer más allá de un cuarto de segundo con un ISO que no vaya más allá de 400. Llegados aquí, ¿vale la pena comprar el Mini 2? <ríe> Sin ninguna duda. Si no tienes drone aún, si estás pensando en ingresar a este maravilloso mundo, si lo que quieres es un nivel recreativo, creo que puede ser perfecto. Porque es la mínima inversión y unas grandes posibilidades fotográficas y de video y recreativas. Pero si tú ya tienes un dron también podrías pensar en este como un dron adicional de emergencia que te saque de algún apuro o simplemente que puedas llevar de forma cómoda en situaciones donde llevar eh, tu dron más grande pues es un problema. Una recomendación final. Aunque el Mini 2 te pega la panorámica, no estará sacando todo el partido. Baja el raw a tú mismo y pégala utilizando PTGui. Si quieres descargar el manual de PTGui, únete a mi comunidad. Te dejo el enlace por acá y por acá. Y por un valor mínimo, no solo apoyas el canal, sino que obtienes varios beneficios. Te dejo el enlace entonces acá arriba y por acá abajo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.